compartiendo con ustedes una denuncia que llegó a través de nuestra línea de WhatsApp enfocado. Pero una denuncia que para mí tiene una gran importancia porque se trata de una persona de mi municipio Santo Domingo Norte, ante situaciones que todavía se desconocen. Pero se encuentra desaparecida desde el pasado sábado 5 de este mes, señores, una joven prácticamente con unos 22 años de edad pero con una condición de salud especial, precisamente de esquizofrenia. Parte de la situación que yo he sido reiterando de la atención a la salud mental, hoy tengo que compartir con ustedes un caso de una denuncia que llegó hasta nuestra línea de WhatsApp. Señores, precisamente se, me refiero a la joven Marlenis Candelario, se encuentra desaparecida del pasado sábado 5 de este presente mes. Una joven de unos 22 años de edad. Señores, ella joven con una condición de esquizofrenia y con tratamientos médicos recibiendo y medicamentos para su consumo. Su familia está totalmente desesperada, preocupada por la situación que no sabe que atraviesa su pariente una condición de esquizofrenia, una condición de salud mental. Señores, la misma residía precisamente en los cerros de Sabana Perdida, Sabana Perdida, de mi municipio Santo Domingo Norte, señores. Los cerros, uno de los sectores de Sabana Perdida, muy conocido por muchos de nosotros, sus familiares, en este caso, quien nos hizo llegar la denuncia a través de nuestra línea de WhatsApp, pide de manera encarecida, por favor, la intervención y la ayuda de las autoridades. Una joven de apenas 22 años de edad. Ellos están pidiendo, por favor, a las autoridades, desde el presidente de la República, a todas las autoridades hasta el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alvento Ten, por favor, Ayudar a encontrar a esta joven que tiene una condición de salud, señores. Nosotros no hacemos eco de esta denuncia y queremos, por favor, compartirla con todos ustedes. Llamar a la atención de todos ustedes, por favor. Si alguien ve a esta joven, miren las imágenes ahí en pantalla. Miren las imágenes de esta joven. Ahí ustedes ven que consigo la familia está colocando un número, por favor, para si alguien puede ver a esta joven que salió y se encuentra desaparecida del pasado sábado 5 de este mes, con apenas 22 años de edad y una condición de salud de esquizofrenia. Ellos están clamando, por favor, si alguien puede ver a esta joven, de inmediato se pueda poner en contacto en los teléfonos 809-777-8222 o al 809-315-5914, por favor. Piden a las autoridades que le puedan ayudar ante esta situación. Vamos a escuchar un video donde la familia clama, por favor, que le ayuden a poder dar con el paradero de esta joven. Por favor, vamos a verlo, por favor. Eduardo ten, por favor, necesitamos de su ayuda. Y a la primera dama, para que la por favor. Es una madre destruida, por favor, necesitamos de su ayuda. Jefe de la policía, por favor. Soy el doctor Wilton Genado de la comunidad. Y hemos visto a esta niña crecer en este sector. Es una niña normal, pero ella se enfermó y está bajo medicamento, esquizofrénica Entonces queremos que nos ayuden. Eh, con la desaparición de esta niña, porque esta familia está devastada, no pueden reconciliar el sueño, no pueden comer, no es un lo profundo porque no es fácil la pérdida de un ser tan querido que es un hijo de uno. Queremos que la autoridades competente nos ayuden en este caso, por favor. Así que esperamos y solicitamos esa ayuda. Por ¿En el nombre favor? de la joven? El nombre de la joven es eh, Marlene Candelaria de Jesús. Candelaria de Jesús. Se llama. Tiene 21 años. ¿Escucharon ustedes el llamado que le hacen esta persona a las autoridades? Yo me hago eco de esta denuncia y por favor, pido a cualquier ciudadano que pueda ver esta joven, que sepa que tiene una condición de salud de esquizofrenia, consume medicamento, está bajo tratamientos médicos, apenas 22 años de edad, Marlenis Candelario, precisamente ella residía en la zona de los cerros de Sabana Perdida de Santo Domingo Norte. Repito, si alguien pudiera ver a esta joven, las autoridades, por favor, que puedan ayudar a esta familia que está desesperada porque él da con el paradero de su pariente. Se puede comunicar al 809-777-8222 y el 809-315-5914. Por favor, ayuden a esta jovencita con apenas 22 años de edad que está desaparecida y sus familiares reiteran ella está bajo tratamientos médicos de esquizofrenia, un problema de salud mental. Vamos, por favor, autoridades y todos los ciudadanos ayudar a dar al traste con el paradero de esta joven que ahora necesita la asistencia de aquel que pueda encontrar con ella en algún lugar. Vamos a ayudar, por favor, a esta familia.